Bueno, pues vamos a, a iniciar, aunque queda todavía gente que se está incorporando a, la, a estas jornadas. Y bueno, daros la bienvenida. Perfecto. Así que no pediros a pero... medida de lo posible ya, que silencieis los micrófonos porque así es más fácil escucharnos. Y, y nada, buenos días a todos y todas y sed bienvenidos al primer seminario de, del ciclo de jornadas desayunos con talento que está enmarcado dentro del proyecto Talento Aspace y que, y que bueno, hoy inauguramos con esta área que es la de alimentación y, y deglución. Para las personas que no me conocéis, bueno, me presento. Soy Julia y soy la persona responsable de, de los proyectos de formación y empleo en Confederación ASPACE. y que, quiero daros las gracias porque, bueno, a, a las personas que estáis hoy conectados y en general a, a, a todas las personas que se han inscrito a, a este ciclo de seminarios que, que iniciamos hoy, porque en concreto en este seminario. Eh, eh, teníamos inscritos cerca de 91 eh, personas y, y en muchos de ellos eh, rozamos casi las 100 personas inscritas, con lo que la verdad es que es una alegría la acogida que hemos tenido a, a este nuevo formato que le hemos dado a las jornadas de, de Talento a Aspace que venimos ya desarrollando durante varios años. Eh, se trata de un formato nuevo de encuentro que hasta la fecha, bueno, pues las personas que habéis participado en este proyecto sabéis que dedicábamos eh, un encuentro eh, que duraba igual dos días y, y bueno, este formato eh, nos ha permitido, pues aparte de una mayor participación que no solamente porque lo hacemos en formato online, porque hasta la fecha era también en formato presencial, eh, el poder dedicar también un espacio específico a cada área de trabajo y si deciros que esto nos ha permitido que en total entre todos los seminarios tengamos cerca de 560 personas inscritas participando o, o con idea de, de participar en, estos, en este ciclo de seminarios, por tanto de verdad reitero la, las gracias y, y también hacer una especial mención sobre todo a aquellos y aquellas profesionales que no estáis participando en, en este proyecto y que bueno pues habéis decidido conectaros y asistir hoy a, a este encuentro. Queremos también generar con, con estos seminarios, que por eso bueno, ha sido también una convocatoria que hemos lanzado a nivel general, no solo para los participantes de, de talento, Queremos crear un espacio donde visibilizar pues, todo el trabajo que se ha desarrollado durante un año, que todo el trabajo de 27 grupos de trabajo participantes en, en este proyecto y darle además todo el valor que merece el, el esfuerzo y el gran trabajo que bueno, pues lo, lo vais a ver, eh, así como por supuesto la calidad de, de todos los recursos que se han ido elaborando a lo largo de este año. Queremos además también animar a todas aquellas entidades y profesionales que todavía no estáis participando en Talento Aspace y, y por ello, bueno, pues no solo trasladaros los beneficios de, de participar a través de esta muestra de, de, de trabajos y de de conocimiento de, de estos grupos que, que han estado participando este año, sino también explicando qué supone ¿no? participar en Talento Aspace y cómo, y cómo podéis acceder a, al proyecto. Además, en breve si sí quería aprovechar este espacio para deciros que vamos a publicar la convocatoria 2022. Y, y sí que antes de pasar a la exposición de, de trabajos, quiero tener un pequeño espacio con vosotros, muy breve, para, para explicaros algunas novedades y, y fechas clave que, que tenéis que tener en cuenta de cara a esta, a esta publicación de la nueva convocatoria. Y nada, por ello bueno, voy a compartir con vosotros una muy breve presentación, un poco por ilustrar esto que os estoy comentando. Si me permitís un, un segundo, comparto, comparto pantalla. Vale. No sé si se ve bien. Vale. Bueno, eh, un, quiero un poco contextualizar el proyecto, ¿vale? Porque sí que... Eh, Aquí veo muchas caras conocidas y gente que lleva ya muchos años con, con talento ASPACE. Y, pero es verdad que, bueno, pues eh, por saber, sobre todo las personas que, que, no, que no estáis, que no conocéis talento ASPACE, este proyecto surge en 2016. O sea, llevamos ya eh, cuatro convocatorias y bueno, cuatro convocatorias, cinco convocatorias, y, y bueno, surge un poco con, con este fin, no con garantizar espacios de reflexión, de compartir buenas prácticas entre los profesionales de, de distintas entidades de espacio sobre diferentes materias o áreas de conocimiento específicas. Eh, en realidad, se plantea sobre todo para dar respuesta, no a, a, porque desde Confederación identificábamos que había como un vacío en la gestión del conocimiento que tenían nuestras entidades. Eh, es, bueno, en, en Cantabria a lo mejor se está haciendo una serie de cosas que a lo mejor en Andalucía no se tiene ni idea de lo que se está haciendo, está funcionando, son buenas prácticas, y al no haber, claro, espacios en los que podamos conectar profesionales de distintas entidades, pues no, no sabemos muy bien qué se, qué se está haciendo. Entonces Confederación eh, quiso liderar este proyecto con, con un objetivo básico que es este, o sea, es facilitaros ese espacio, facilitaros una estructura para que os podáis encontrar con, con otros profesionales que además tienen eh, pues probablemente las mismas problemáticas, dificultades, demandas eh, que vosotros y vosotras y, y bueno, pues es una manera de poner conocimiento y, y en conjunto ¿no? para poder mejorar al final. Pues, eh, la calidad de vida de, de las personas que atendemos en, en ASPACE ¿no? como son las personas con, con parálisis cerebral mm, bueno, se detecta esta, esta necesidad eh, a ver que me están saliendo todo el rato eh, llamadas aquí de Disculpar. aquí estamos Vale, eh, se detecta esta necesidad de intercambio, ¿no? de saber cómo, pues cómo se estaban haciendo las cosas en otros, en otros sitios y como os digo, pues desde Confederación se lidera este proyecto con el fin principal de, de dar esa estructura, pero de una manera organizada y, y un espacio para poder compartir conocimiento. ¿Cómo, ¿Cómo participar ¿no? en, en Talento Aspace? Bueno, en Confederación Aspace lanza cada año una convocatoria, vale, normalmente para el mes de noviembre. Ahora, ahora os diré fechas en concreto para, para este año y el proyecto se ejecuta desde enero hasta noviembre del año siguiente. Eh, por ejemplo, pues ahora lanzaremos la convocatoria en noviembre y hasta diciembre de este año eh, se hará ese lanzamiento, todo el proceso de inscripción, la conformación de grupos de trabajo y desde enero a noviembre de 2022 será cuando pues, todo lo que es el proceso de desarrollo y de ejecución de, del proyecto. Eh, hay una fase 1 que, como os digo, pues es el lanzamiento de la convocatoria. ¿vale? Eh, lanzamos todas las áreas de trabajo que proponemos desde Confederación. Ahora veremos cómo bueno, son una serie de áreas en las que en los últimos años venimos sobre todo trabajando pero que nuestra aspiración es ir aumentando esas áreas de trabajo también un poco eh, recibiendo el feedback que nos vais dando las entidades y se os facilita además un boletín de inscripción para que cada profesional se pueda inscribir en ese área de trabajo pues porque es de su interés y, y, y demás. Hay una segunda fase que ya una vez que nosotros recogemos todas esas inscripciones desde de confederación, hacemos una primera organización de, de grupos de trabajo. Eh, esa organización se hace en base a las áreas de interés eh, y por comunidad autónoma, eh, ya que la gestión que hacemos de este proyecto, aunque nosotros digamos, organizamos la parte estratégica, de, de, de operativa y demás, la gestión operativa digamos, o práctica del proyecto se hace a través de las federaciones. ¿Esto eh, qué significa? bueno, Nosotros tratamos de crear pues, grupos de diferentes áreas con entidades eh, de una misma comunidad autónoma. Es cierto que como además en los últimos, sobre todo estos dos últimos años, eh, no, no se nos ha permitido pues, reunirnos de forma presencial y, y la verdad es que el trabajo que se ha hecho en Talento Espacio ha sido básicamente pues, por vía online, que además ha sido una labor pues, bueno, muy merecedora de de, de cómo se ha podido ejecutar, ¿no? De cómo se ha podido trabajar en red eh, a través de, esta, de este medio online, ¿no? Pues es verdad que el tema de juntar comunidades autónomas pues no ha sido prioritario, sino que bueno, pues hemos al final mezclado profesionales de entidades de distintas comunidades autónomas, que, que además ha o sea, sido realmente incluso hasta más enriquecedor porque muchas veces se tiene más trato con entidades de la misma comunidad autónoma que con otras, con lo que bueno, pues este criterio digamos, para unificar eh, grupos ha quedado un poco en segundo plano y sobre todo se ha priorizado el, el tema de las áreas de interés. ¿vale? Eh, una vez que tenemos con federación esa propuesta de, de grupos, eh, se, por supuesto se contrasta con las federaciones autonómicas que al final son un poco quienes van a liderar estos grupos de, de trabajo. Eh, esto se suele hacer ahora a finales de año, entre noviembre y diciembre, se hace esa confirmación y cierre con, con las entidades y se hace una concesión económica y, una, y el cierre de la operativa de trabajo. Nosotros a las federaciones les damos una, se hace una concesión económica pues para todos los gastos que pueda suponerle al profesional el participar dentro del grupo. Es verdad que ahora, pues como no se puede viajar, no os podéis reunir, como se hacía hasta la fecha, eh, pues bueno eh, son gastos que no que se emplean en otro tipo de cosas, pues en maquetar recursos que se van haciendo dentro de los grupos de trabajo o en otro tipo de gastos, pero por ejemplo, si os reunís de forma presencial, que ojalá podamos hacerlo lo antes posible, que tenemos ya ganas, eh, pues toda esa parte está cubierta por la, por la dotación económica que, que da Confederación As las federaciones Y ya pues comenzamos a trabajar. Una vez conformados los grupos, eh, se suele hacer una reunión de, de área con la confederación y se explica pues cómo, cómo es la operativa... Cada grupo define un poco sus objetivos de trabajo, esto es algo que es el propio grupo, o sea, Confederación Aspace no determina eh, que dentro del área de alimentación el grupo de FEPCA tenga que trabajar sobre X cosas, sino que es el propio grupo de profesionales quien identifica pues una necesidad que pueda tener eh, el, el, el, el conjunto ¿no? de profesionales que conforman ese grupo y ellos deciden, eh, ellos y ellas deciden qué objetivo quieren, quieren abordar. Y esos objetivos pues, varían un poco, ¿no? dependiendo de si son grupos pues, que se forman de nuevas, de, que son de, de nueva creación o grupos que llevan, o sea, tenemos grupos súper longevos que, que llevan desde el 2016 que siguen trabajando dentro del proyecto y bueno, pues claro, ya es distinto el nivel, digamos, de eh, objetivos que se pueda marcar un grupo que tiene ya una trayectoria a los grupos que se crean de nueva creación. Eh, estos grupos, pues bueno, simplemente a lo mejor al inicio eh, se plantean compartir conocimiento, compartir buenas prácticas o... Eh, ya en un paso siguiente digamos, pues sería elaborar ya materiales o recursos concretos, creación de píldoras formativas... Como os digo, cada, cada grupo funciona un poco eh, de forma autónoma y elige sus objetivos. Siempre, por supuesto, de la mano de la Federación, que, que, lo, que es un poco quien acompaña a los grupos. Y, y, y por supuesto, de, de la mano de la Confederación, en mi caso, que es, soy la, la persona responsable del proyecto, eh, un poco pues para orientar y, y, y reconducir los objetivos si, si es necesario. Os pongo este, este cuadro así un poco para que veáis cómo ha evolucionado Talento ASPACE. Como veis, hemos crecido de forma exponencial. Desde el 2016 hemos llegado a actualmente estar participando 215 profesionales, 58 entidades, seis federaciones autonómicas y. Y bueno, pues las áreas de trabajo, como os digo, desde el 2019 las hemos mantenido, son ocho, perdona, <ríe> ocho áreas de trabajo. Y, y bueno, la idea es ir aumentando, evidentemente, porque vemos que hay determinadas áreas de trabajo que, que interesa el poder eh, incluirlas. Eh, y en total tenemos 27 grupos de trabajo, como os decía al principio, en, en este año. Vale. Os pongo aquí una, muy brevemente qué áreas de trabajo, sobre todo para los que no conocéis el proyecto. Eh, trabajamos en el área de envejecimiento, alimentación y devolución, sistemas de comunicación, tratamientos y terapias, participación de personas con grandes necesidades de, de apoyo, sexualidad y afectividad, comunicación interna y externa y modelos de, de atención. Estos son eh, grupos que están conformados por profesionales de atención directa. Y luego tenemos gru dos grupos más, que es el grupo de gerencias y, y el de presidencias. Eh, ¿Qué cosas se crean en, en Talento, en Talento Aspace, para los que sobre todo no conocéis mucho este proyecto? Pues en los últimos años eh, ha habido un crecimiento, como digo, exponencial de, de recursos. Además, estos recursos, si ya conocéis CREA, que espero que estéis todos y todas ya inscritos y podáis entrar, porque es nuestra biblioteca, digamos, de, de recursos, es nuestro centro de recursos, como bien dice la, la palabra. Eh, aquí están subidos ahora mismo los recursos que se han generado en talento, estos son algunos de los ejemplos que puedo enseñar, pero hay muchos más, ¿vale? porque es mucho el trabajo que se ha desarrollado hasta la fecha en talento, pues desde protocolos, trípticos, eh, cómics, eh, hay screenings de valoración de SAC, píldoras formativas, hay muchísimas también, y luego también... Eh, eh, remitiros, pues, por ejemplo, también a un blog que tenemos de, de talento dentro de la página web de Confederación, que no sé si lo conocéis, simplemente si ponéis la dirección de la de Confederación, www.aspace.org, eh, en la página principal, si, si bajáis el cursor, ahí están las diferentes eh, áreas, digamos, pues, a donde está Spacenel. Eh, valorando capacidades de la cif bueno pues también tenemos nosotros talento a y aquí también podéis si tenéis interés y os apetece curiosear también tenéis eh, subidos recursos eh, testimonios tenemos un blog también donde bueno pues vamos un poco publicando qué es lo que van haciendo todos los grupos y bueno pues creo que puede ser de interés para vosotros y vosotras si queréis tener más información todos los años hacemos un encuentro de cierre de, de proyecto, hasta ahora pues bueno, eh, nuestro objetivo era eso, juntarnos todos y todas a final de año para esta puesta en común de trabajos, hacíamos eh, encuentros presenciales, el del año pasado ya tuvo que ser en este formato online y bueno, pues este año hemos optado, como, como os decía, por un nuevo formato que es eh, estos desayunos con, con talento, que bueno, la verdad es que, la, como os digo, la valoración es, está siendo muy positiva porque ha habido una gran acogida y, y bueno, pues nos alegra que, que hayamos abierto la posibilidad a más participación de, de más profesionales dentro de, de las eh, entidades. Y ahora voy un poco a la convocatoria 2022, ¿vale? eh, que esto bueno, pues afecta tanto a los que estáis en talento ya como a los que igual pues os, os animáis ¿no? a, a, a participar. La previsión es que para los grupos que estáis de este año participando, el 12 de noviembre mandaremos el cuestionario de evaluación a, a profesionales y federaciones. Para nosotros es súper importante que rellenéis este, este cuestionario porque de ahí pues, nos dais feedback de cómo ha ido el año, de mejoras, de pues, cosas que queremos implementar. Esas áreas que os comentaba que mi objetivo este año es incluir alguna nueva porque porque bueno, pues yo ya también voy detectando que hay áreas que, que es necesario empezar a abordar dentro de, del marco de talento a Entonces, por favor, sí que os animo a, a rellenarlo. El 22 de noviembre está prevista la, el lanzamiento de la convocatoria 2022, ¿vale? donde vendrán pues, todas las bases, cómo es un poco la operativa, un resumen de la, de la operativa, cómo se trabaja, un poco esto que os he estado contando en las diapositivas anteriores. El periodo de inscripciones serán desde el 22 de noviembre hasta el 10 de, de diciembre y eh, la previsión, sabemos que bueno, esta vez se dilata un poco porque es difícil, son fechas además que bueno, pues están las navidades, es un poco, un poco follón, pero bueno la creación y cierre de grupos pues, está planteada entre el 10 de diciembre y el 15 de enero y ya a partir de enero empezar a, a lo que es el desarrollo como tal de, del proyecto, ¿vale? desde enero hasta noviembre de de 2022. En esas novedades que os comentaba, sobre todo la incorporación de nuevas áreas de trabajo, según las demandas que registremos en esos cuestionarios que os decía que por favor nos rellenéis, aparte de otras fuentes de, de información que, que, bueno, que un poco recapitularemos y recogeremos para, para poder incluir en la nueva convocatoria. Eh, se hará también un plan de difusión de los recursos generados a través de CREA para nosotros CREA es, va a ser nuestra herramienta fundamental y ya lo está haciendo, no solo para talentos sino para todos los proyectos que estamos eh, desarrollando en, en confederación, que es nuestra, nuestra ventana digamos a, al mundo ¿no? a lo que se está haciendo en otras entidades y es en nuestra biblioteca donde van a ir alojados pues, todos los recursos que vayamos generando, como os digo en todos los eh, proyectos que vamos a desarrollar en, en, en general en confederación y todos los proyectos que, que ejecutamos. De manera que vamos a subir, por supuesto, esos recursos y aparte no solo es subo los recursos a CREA, sino que también va a haber un, un plan de difusión que ya Comunicación está trabajando en él en, en, pues en, en, dar, en darle el valor que tienen y que se merecen esos recursos que vamos eh, alojando en, en CREA. Eh, queremos también que eh, desarrollemos procesos un poco más ágiles en la gestión de, de la documentación, en la co-creación de recursos compartidos y espacios para, para compartir información, porque bueno, pues sé que a veces es un poco farragoso, el, esto más, más os sonará a los que estáis trabajando este año en, en el proyecto, pues el OneDrive, Crea, esto donde lo alojo, esto donde lo pongo, pues bueno, vamos a intentar simplificar porque sé que os, puede, os va a ayudar y bueno, como ya tenéis eh, manejo de, de Crea más o menos y, y de OneDrive, pues vamos a intentar agilizarlo para que os sea mucho más cómodo esa, esa forma de compartir documentación. Vamos a hacer encuentros de área durante el año que, bueno, va a cambiar un poco el formato, pero que ya os, os explicaré eh, con más calma una vez que estéis inscritos en el proyecto y demás y bueno pues cualquier in incorporación de acciones de mejora que nos podáis sugerir eh, tanto en el cuestionario de las jornadas que os mandemos eh, en el día de hoy como los profesionales que estéis trabajando en talento que como os decía el 12 os mandaremos pues to cualquier cosa a implementar sabéis que siempre estamos abiertos a mejorar y bueno pues es cierto y yo creo que sobre todo los más veteranos eh, Vais viendo que desde el 2016 a este, a este año, bueno, pues ha habido eh, un esfuerzo muy grande también desde Confederación de ir adaptando el proyecto, de ir adaptándonos a vuestras demandas y a, y a, bueno, pues a, a facilitaros un poco la, la participación en él. Y bueno, yo como siempre, y sabéis que lo hago de corazón, eh, gracias a los profesionales que estáis eh, participando, participando. Eh, hay, como os decía, profesionales que llevan desde el 2016, hay algunos grupos desde, desde el 2016 y gracias pues, tanto a, a esos veteranos como a los que estáis recién llegados y sobre todo por el, por el esfuerzo y el tiempo ¿no? que les dedicáis, que muchas veces pues, está sacado fuera de vuestro horario laboral, el tiempo... Pues que no disponéis muchas veces y que pese a todo, pues estáis ahí trabajando, elaborando recursos y, y documentos que de verdad que son de un valor muy, muy grande. Y bueno, pues simplemente gracias y, y enhorabuena a todos y todas por, por vuestra participación. Vale, pues por mi parte, bueno, después de este rollo que os he metido... Así que quiero pasar ya directamente a, al pilar, digamos, de, de estas jornadas, ¿vale? Eh, vamos a empezar con la exposición de trabajos, ¿vale? Voy a dar paso, en primer lugar, al grupo de FEPCAT, que hoy no hoy lo representa Julia, que es logopeda de la entidad Prodis. Así que bienvenida Julia, cuando quieras. Compartes pantalla. Vale. Bueno, buenos días. Primero comparto pantalla y me decís si veis bien. Aquí, vale. Sí, bueno, se ve bien, perfecto. ¿sí? Vale, genial. Como ha dicho Julia, yo soy Julia, logopeda de la Fundación Prodis, Tarrasa en Barcelona. Eh, ahora mismo os voy a presentar todo el trabajo que hemos realizado con mi grupo de FEPCAT, de alimentación y de eclución, en el cual, pues, espera, Participan otras entidades como, como son pues, Fundación Maresma, Aspace Cataluña, La Spiga, Institución Valmes, y también eh, este año hemos tenido y el anterior hemos tenido la incorporación de Aspace Coruña. Bueno, durante el, el, al principio del curso nos planteamos un seguido de objetivos para elaborar uh, de enero a, a, a noviembre, como ha dicho Julia ahora en la presentación. El primer objetivo que nos planteamos fue elaborar una píldora formativa sobre la alimentación por sonda y la idea principal era terminar, tenerlo terminado en junio de este año. También planteamos pues, organizar formaciones internas para nuestro grupo de trabajo y eh, para otros miembros de otros grupos que se pudieran beneficiar de ello. Seguidamente, eh, según las inquietudes que nos, iban que nos iban que íbamos teniendo las, las participantes del grupo, pues planteamos eh, investigar sobre todo el tema de anticipación, todo, qué hacer durante el momento de alimentación y el después de comer. Y por último, eh, poder aplicar y revisar el protocolo de alimentación que estaban trabajando el grupo de protocolo de, de talento que lo forman pues también Pamela Kundins y Carmen Karma Forgas, que forman parte del grupo de FECAT. El gran parte del trabajo de este curso se ha centrado en la píldora formativa. Eh, la idea principal era terminarlo en junio, pero ahora veremos que, que ya tenemos terminado el guión y estamos ya al punto de empezar la grabación y terminarla para este curso. Como aún no está el, el vídeo hecho y, no lo, pode, y no, lo podemos, pues, eh, no lo podéis ver, digamos, pues hemos pensado de explicaros los puntos que el grupo, eh, que, que tú, perdón, que el grupo planteó como importantes, ¿no? eh, entre ellos pues, hay el derecho a la alimentación, todo lo que tenemos en, que tener en cuenta antes de dar de comer, obviamente pues, toda la parte más técnica de alimentación por sonda con jeringa, y, y toda la parte posterior ¿no? de higiene de los materiales, la importancia de la higiene bucodental y al final un mensaje de conclusión. Vamos, Voy así rápido por los distintos puntos, más que nada porque os hagáis una idea de, de todo el contenido que, que habrá en la píldora. El, la primera parte, nosotros queríamos remarcar la alimentación como un derecho, ¿no? un derecho básico, fundamental, en, le, en la que toda persona tiene que tener acceso para poder cubrir sus necesidades y poder tener una vida digna. Aparte de, de esta introducción, pues eh, reflejar todo lo que tenemos que tener en cuenta antes de, del momento de la alimentación, ¿no? poder eh, explicarle a la persona pues, que ahora vamos a ir al comedor, que es la hora de comer, que va a comer, aunque la comida esté licuada, un poco pues, informarle de todos los alimentos que hay en el plato, tener en cuenta pues, la postura, que esté sentado, semisentado, con un mínimo de 40 grados, tener, controlar todos los estímulos del entorno, ¿no? pues, eh, el sonido, el, la iluminación la temperatura, todos estos aspectos que a veces pues con prisa vamos y, y vamos al momento de solo nos fijamos en alimentar y no nos fijamos en, en todo lo que, lo, lo que rodea la alimentación ¿no? y, y más aún en personas que están comiendo con sonda. Y por último, pero no menos importante, porque es el punto que queremos dar más énfasis, es en el hecho del vínculo, ¿no? que durante todo este proceso de, de alimentación del momento de alimentación, tenemos que mantener un vínculo comunicativo y afectivo con la persona para que se sienta pues, partícipe de su momento de alimentación, que no se tiene que perder de vista. Eh, obviamente, como he hecho, pues, pues gran parte de la píldora estará pues, centrada en la técnica de alimentación por sonda con jeringa, especificamos que no eran, había distintos tipos, pero Creemos, bueno, al final decidimos que, que era más oportuno pues, centrarnos en la técnica de, mediante jeringa. Allí pues, se va a explicar pues, también un poco todo lo que tenemos que tener en cuenta pues, antes de, de dar, no tanto de dar de comer, sino toda la preparación pues, del material de la jeringa, pues, de la comida, de que esté a, a buena temperatura, toda la parte más técnica que ahora no voy a entrar, sino que hemos quedado que, que queríamos explicaros pues todos los otros aspectos que, que, que veíamos importantes y, y todo, todo lo que, que haríamos después ¿no? de la limpieza de los materiales, etcétera. Pero esto ya, ya lo veréis en la píldora que en, en nada va a salir. Entonces, ah, importantísimo, queríamos también pues... Todo el proceso del el después de comer, la, la importancia de la gene bocodental en personas que, bueno, en general, en todas las personas, pero también hacer eh, énfasis que en personas que se alimentan con, con sonda, pues también es importante realizarla. ¿no? Eh, pues explicarle otra vez, ¿no? la anticipación es un tema que, que nos ha llamado mucha la atención, mucho la atención, porque creemos que también es importante anticipar que, que se va a hacer la higiene bucodental eh, y todo, pues, hacerla con, con una gasa impregnada con antiséptico y, y sobre todo pues, no hacer maniobras que en ese momento le, le puedan causar náuseas y, pueden, su, y puedan super, suponer un peligro de, un, sí, un peligro de seguridad. Eh, Ahora hago nada, cuatro, una, cuatro ideas ¿no? de, de lo que va a haber en esta píldora, que ya, como he dicho, el guión ya está hecho y, y en nada ya la vamos a sacar. Y sí que como mensaje final de, de la píldora es esa importancia de, de, de hacer partícipe a la persona en el momento de la alimentación, no dejar estar por ella, mantener el vínculo, todo esto sería como el mensaje final. Entonces, después de, de la parte, bueno, de este objetivo primero que nos marcamos, que es verdad que es el que nos ha ocupado más tiempo, eh, como ha dicho Julia antes, pues que eh, al, al no haber tantas reuniones presenciales, pues también podemos tener más oportunidad de hacer formaciones internas. Eh, y este año hemos podido hacer una formación con Elena Yagüe, que es una terapeuta ocupacional sobre los problemas de alimentación de base sensorial. Esta formación eh, se puso en contacto, la, la realizamos también gracias en parte a, a otras compañeras de Extremadura y Castilla-La Mancha, que, que se pusieron en contacto con Elena y la verdad es que la valoramos muy, positiva, muy positivamente porque en el grupo era una una inquietud que teníamos nosotros y una falta de conocimiento respecto a todos los problemas de base sensorial. Pero además, pues nos puede ayudar a, a, pues a elaborar el contenido que también teníamos como objetivo, que era todas las pautas eh, previas a la alimentación, ya no por sonda, sino ya el otro objetivo era alimentación vía oral también. Pues todo lo que tenemos que tener en cuenta, aspectos sensoriales que Elena Yagüe también nos, nos dijo. Y, y eso un poco, bueno, enlazado con lo que decía, eh, uno de los objetivos que también nos planteamos era intentar elaborar un póster de de estos aspectos de antes, durante y después de comer. Ciertamente, pues, solo hemos podido de dedicar una sesión a, a hacer pues, lluvia de ideas de, cómo, de qué información queremos que salga, eh, a quién lo vamos a dirigir, que hemos pensado que no solo a los person al personal de atención directa, sino que también poder eh, pues, pasarlo al a familias para que lo tengan en cuenta. El formato sí que queremos que sea muy visual y, y que el proceso de elaboración de, de este póster no sea solo entre nosotras de buscar información, decidir el contenido y elaborar el póster, sino que sea un proceso más participativo con a, a las personas a quien va dirigido. Es decir, pues hacer dinámicas a, a las personas de atención directa, de experimentar qué se siente cuando te están dando de comer y hacer también partícipe a las personas a las que se beneficiarán de, de, esta, de este póster, es decir, a las personas usuarias, pues poder, poder eh, preguntarles qué, cómo se sienten cuando en este momento de la alimentación y un poco esto es la, la lluvia de ideas que se planteará como objetivo para el, el curso que viene, si todos los miembros del grupo pues estamos de acuerdo. y y por último, uh, como hay un grupo de protocolo que están evaluando un protocolo de evaluación de la deglución, aquí en un grupo de talento, en el cual participan dos compañeras de, de nuestro grupo de alimentación. Dedicamos una sesión a que nos explicaron todo, todo el protocolo que habían elaborado y, y, lo, y cada una de nosotras pues, lo aplicamos en nuestro centro de trabajo y otra sesión la dedicamos pues a todo lo que habíamos detectado, ¿no? dudas que veíamos que no, no entendíamos por qué estaba esto en el protocolo o cosas que creíamos que podían mejorar y obviamente, pues valorar muy positivamente todo el trabajo que, que habían hecho, que realmente eh, era era muy bueno y, y puede ser muy, muy útil y bueno. Por parte de FEDCAT eh, esto es lo que hemos estado realizando y espero que, que en breves pues ya podéis, ten, podéis pues, ver la, la píldora en, en el, los recursos de, de CREA. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Julia. Si te parece, dejamos de compartir pantalla. Vale. Sí, sí es, lo que, es lo que comenta Julia. Es verdad que, bueno, a ver, eh, a veces pues, a los grupos les ha dado tiempo eh, a llegar a donde han podido, pero es lo que comenta ella, que en cuanto esa píldora esté ya maquetada y cerrada, nuestra intención es subir todos esos recursos a CREA. Y además eh, con este plan de difusión que os hablábamos, eh, os llegará la información de la píldora se ha subido a CREA con lo que podéis eh, visualizarla y, y bueno pues que, que estará al alcance de todos y todas. Eh, mi enhorabuena Julia, Julia, trasladarlo también al resto de compañeros y compañeras de, de FEPCAT y, y nada vamos a, a dar paso al siguiente grupo eh, que estaba previsto que fuera la Federación de Espacio Aragón Hoy tenemos de representantes de este grupo a Berta Moreno, que es logópeda de Aspacer Rioja, y Alba López, también logópeda de la Fundación Aspacer Zaragoza. Cuando queráis, compañeras. Hola, buenos días a todas. Eh, bueno, pues empiezo yo que soy Alba, eh, os voy a comentar un poco eh, el trabajo que hicimos desde la Federación Aragonesa y, y bueno, pues nosotras es, era un grupo, somos un grupo formado por Aspace Huesca, por Inma, que es Logopeda, eh, Berta, que es mi compañera que vas a poner después eh, desde Espacio de Navarra, eh, María Elena desde el Espacio de Guipúzcoa y Alejandra desde Espacio de Rioja y yo, Alba, desde Espacio de Zaragoza. Bueno, eh, hemos, como todo el mundo, eh, hemos hecho reuniones eh, virtuales eh, de aproximadamente una hora. ¿no? Eh, nos reuníamos eh, eh, por, por videoconferencia y eh, bueno, pues eh, la primera reunión la, eh, la, la, la dedicamos a un poco eh, mirar eh, qué objetivos de trabajo podíamos seguir, si lo del año anterior, si otros nuevos y también pues nos pareció importante compartir entre todas eh, pues el cómo afectó al área de logopedia el, el, el, bueno, el coronavirus sí. y cómo se, se trabajó y eso. En la primera sesión pues, eh, se elaboraron las actas, las entradas al blog, pues nos, de, pues nos repartimos un poco lo que, las tareas. ¿no? Eh, después eh, encontramos dificultades que era que en una hora de, de videollamada, pues eh, nos limitaba el trabajo en comparación a, a, a reuniones presenciales ¿no? que podían durar más de una hora. Y también hubo momentos en que pues por reorganizaciones, otras, eh, pues otras reuniones o tal, tuvimos eh, dificultad para asistir a las reuniones virtuales. ¿no? Y, y eso y yo creo que esto, eh, creemos que este paso también nos llevó a que eh, dificultaba poder alcanzar los objetivos marcados. ¿no? Después, eh, bueno, los objetivos que nos marcamos, os lo va a comentar ahora mi compañera Berta. Y, y también dentro de esos objetivos, bueno, de, aparte de esos objetivos, eh, también nos eh, quisimos participar en la formación llevada a cabo por FEDCAT, como la que estuvo comentando Julia ahora, en dificultades en la alimentación y devolución con personas con trastornos neurológicos, eh, impartida por Elena Yago. Y la verdad es que eh, nos ha parecido muy interesante... Y eso que, que es muy, muy interesante. Y ahora Berta. No sé si está Berta por ahí. Sí, sí, estoy, estoy. Ah, <risa> y no sé si me habéis oído y dije yo igual. Sí, sí, sí, sí. Eh, bueno, pues nosotros desde el Grupo de Talento, el objetivo como en todos los grupos ha sido compartir información sobre algún proyecto o alguna actividad que estuviéramos realizando. La idea era elegir un proyecto, poder mejorarlo, potenciarlo y sobre todo ponerlo en marcha. En la primera reunión estuvimos hablando de un proyecto de Sonrisas Bonitas, que fue al final pues el proyecto elegido. Entonces Espacio Navarra compartió este proyecto. Eh, cada entidad la idea era que realizara aportaciones para mejorarlo, se seleccionara un grupo de, de participantes, un grupo reducido para esa puesta en marcha del proyecto y luego pues una búsqueda de información para mejorar los métodos de este proyecto y por último buscar formaciones e informaciones. Eh, comenzamos... comenzamos el trabajo eh, investigando y poniendo en común un poquito cómo se trabaja en cada una de las entidades la higiene bucodental. También intentamos compartir cómo se lleva a cabo dentro de cada provincia o cada comunidad autónoma la higiene bucodental, pues si es en el ámbito privado, en el ámbito público, si quién lo deriva. Eh, buscamos formación específica porque veíamos necesario tener la ayuda de un especialista en odontología para personas con país cerebral y por último lo que realizamos fue leer el proyecto de Aspaz Navarra y hacer aportaciones si era posible pensando en cada una de las entidades, buscar materiales que se utilicen y, para llevar a cabo este, este proyecto y en cada una de las entidades y según las necesidades individuales de cada uno y si ya fuera posible realizar un documento común. Eh, ahora os voy a explicar un poquito lo que es el proyecto de Sonrisas Bonitas eh, el objetivo prioritario es intentar mejorar la calidad de la vida de las personas, mejorando su salud bucodental. Vimos importante que las riendas de este proyecto lo llevará el grupo de logopedas, ya que es muy importante trabajar la desensibilización de la zona oral y esta desensibilización nos va a ayudar en, en la educación y la rehabilitación de trastornos de la devolución y o de la comunicación. Y por último, creemos que una buena higiene bucodental favorece las relaciones en el entorno. Entonces, eh, ASPACE Navarra comenzó el proyecto eligiendo un grupo reducido de participantes. Eh, los dividimos como en tres grupos. Unos eran aquellos que tenían mayor necesidad eh, de higiene bucodental. Otros eran personas que eran independientes en su aseo personal, pero necesitaban pues, un poquito de ayuda o un pequeño aprendizaje. Y por último eh, hicimos otro grupo de personas que tuvieran hipersensibilidad, que son aquellos casos pues, en los que siempre decimos ay, no nos deja lavar los dientes, pues intentar abordar esa hipersensibilidad. Eh, una vez teníamos seleccionado el grupo de personas que iban a participar, realizábamos una encuesta inicial o una valoración inicial en la que sabíamos un poquito el punto de partida para poder intentar mejorarlo. Entonces, en esta evaluación inicial eh, teníamos en cuenta pues, el tipo de cepillo, el tipo si se lavaba con colutorio, con pasta, qué tipo de materiales utilizaba. Luego aspectos, pues si tenía implantes, si tenía falta de piezas, un poquito ver pues, eh, la respiración, si es bucal, si es nasal, el tipo de medicación. Eh, luego nos pusimos un poco en contacto con dentistas que nosotros conocíamos aquí en Navarra, para que nos pudieran asesorar un poquito, porque realmente eh, no somos ni dentistas ni odontólogos y necesitábamos un poco una opinión profesional. Eh, buscamos materiales necesarios, fuimos viendo pues, si era mejor con cepillo manual, si era eléctrico, eh, coltorio, pasta, vimos los problemas más frecuentes. Entre ellos eh, podemos destacar el sarro, que generalmente viene derivado por dietas de, eh, blandas o con alimentos ácidos. Luego el sarro también, una de sus, eh, o sea, uno de los problemas que hace que tengas más sarro es algunas medicaciones, sobre todo antiepilépticos. Luego veíamos también otro problema que era el sangrado de encías, la litosis y sobre todo la hipersensibilidad. Entonces, eh, nosotros nos pusimos como objetivo realizarlo en sesiones individuales para intentar mantener un ambiente tranquilo ya que generalmente la, el lavado o la higiene bucodental suele ser un poco agresivo hacia las personas que tienen hipersensibilidad. Entonces intentamos que fuera, eh, pues como os he dicho, un ambiente muy tranquilo, crear rutinas, siempre realizarlo en los mismos horarios y podía ser pues después del desayuno o después de la comida. Eh, recalcar mucho que nunca había que forzar, sino intentar ir poquito a poquito para que la persona no se sienta agredida. Eh, Luego, una vez que íbamos viendo eh, si había mejoras en esta higiene, lo que hacíamos era realizar formaciones al resto de compañeros para que ellos pudieran ir eh, utilizando las mismas técnicas y entre todos poder ir mejorando. Y sobre todo, hemos ido siempre mucho de la mano con el equipo sanitario para que este equipo nos ayudara un poco en los materiales que podíamos utilizar, si necesitábamos algún fármaco o alguna derivación hacia los dentistas. Y una cosa así un poco especial fue que realizamos fotos eh, al comienzo del proyecto y luego pues al año o al año y medio y realmente vimos que había mucha diferencia. Entonces, como nos gustó mucho este proyecto, nos pareció interesante compartirlo con el resto de grupos de talento. Y ya está. Muy bien, pues gracias Berta y, y Alba. Igual dejamos de, de compartir pantalla y así nos vemos, aunque sea así en estas ventanitas, todos y todas. Eh, igualmente, enhorabuena por vuestro trabajo. Además, este grupo es, eh, se creó este año, ¿verdad? Si no... Sí, hemos, eh, nueva, sí, ha habido, eso es, hemos tenido cambio de... Eso es, eso es. Vale, con lo que bueno, pues eso, cada grupo al final va un poco, lo que os comentaba al inicio, ¿no? Va funcionando según pues, la, las circunstancias de cada uno y, y de manera autónoma, pues bueno, va estableciendo sus prioridades y, y sus objetivos. Y, y bueno, pues me uno nuevamente no a, a, a la enhorabuena y por, por el trabajo que habéis desarrollado. Vale, pues continuamos con el siguiente... Con el siguiente grupo, eh, eh, teníamos previsto ahora el grupo de Castilla-La Mancha y Extremadura. Está representado por Cristina Arenas, logopeda de Apace Talavera y Margarita Velázquez, que es coordinadora del departamento de logopedia en, en Atenpace. Cuando queráis, compañeras. De acuerdo. A ver. Vamos a ver si lo pongo desde el principio, perdonadme. Vale. ¿Lo vemos vale. todos? Sí, sí. Creo ¿Me ¿Escucháis que... bien? Vale. Bueno, pues hola a todos, no me presento porque ya, ya lo ha he hecho Julia. Y bueno, mi compañera Marga y yo vamos a contar eh, pues eso, un poquito de las acciones que hemos desarrollado en nuestro, en nuestro grupo en esta convocatoria. ¿Vale? Bueno, como participantes... El grupo estaba formado por los que vemos aquí, Laura Domínguez de Espacio Cáceres, yo misma de Apache Talavera, Cristina Sánchez de Apache Toledo, Eva María Molina de Espacio Cid, en Ciudad Real, Marga Velázquez de paz en Madrid, y Ana López de Espacio Badajoz, Badajoz Y como coordinación, pues nuestras compañeras que nos ayudan siempre muchísimo desde las federaciones, Isabel Fernández y, y Millán Gen. La mayoría del grupo ya había trabajado de, de manera conjunta en la convocatoria anterior. Eh, se si unía por primera vez Laura, ya está en Cáceres, y Ana López, que sustituyó a nuestra compañera Yolanda de Espacio Badajoz. Por lo que podemos decir que el trabajo en equipo se ha desarrollado de manera muy, bastante fácil, a pesar de pues, bueno, nuestras diferentes realidades y que bueno, las reuniones a distancia siempre son un poco más complicadas. Vale, Como objetivos planteados, el primero... Eh, que se planteó era poder terminar el documento de normas de comedor que ya habíamos iniciado en la anterior convocatoria. Eh, en esa convocatoria se recopiló diferente documentación de cada uno de los centros. Eh, entre estas documentaciones estaban pues, normas, protocolos de comedor, que eh, eran bastante diferentes de un centro a otro. Entonces se valoró la posibilidad de poder eh, consensuarlas y crear un documento, eh, digamos entre comillas, ideal o un documento tipo, que pudiera ser útil para cualquier entidad. Posteriormente, mientras íbamos realizando el, el documento, surgió la propuesta de desarrollar, de desarrollar otro que fuera más visual, más tipo póster de pautas. ¿vale? Eh, el segundo objetivo que nos planteamos fue eh, recopilar datos de los niveles de escalas de valoración, tanto a nivel motor como a nivel de, de alimentación, de las entidades participantes y poder valorar, comparar sus resultados, para ver si podemos extraer información útil. Y como tercer objetivo eh, nos propusimos elaborar un documento que registrara información de incidencias en el, en el momento de la alimentación eh, y que esto nos permitiera de alguna manera pues mejorar la atención en, en nuestros servicios. Bueno, esto no voy a extender porque lo han comentado las compañeras. Eh, hemos participado también en un testado de protocolo de valoración que se está haciendo desde la CONFE porque también una de nuestras compañeras, Cristina de Apache Toledo está, está participando en el grupo. Y por otro lado, la formación en, que ya comentaba las compañeras, dificultades de alimentación y de en personas con trastornos neurológicos impartidos por Aitona, por Elena. Eh, sobre integración sexual en la, en la alimentación. Es un tema que es verdad que, está, creo que estábamos todos muy interesados porque lo desconocemos bastante y creo que ha resultado de, de gran interés. Bueno, como, como que hemos cumplido ¿no? con estos objetivos, eh, podemos decir que hemos cumplido el, lo que era terminar el documento de normas de comedor. También hemos podido concluir el póster de, de pautas, que ahora lo, lo enseñaremos un poquito. Y actualmente estamos en desarrollo con el, con el objetivo de no este de recopilar esas escalas de valoración la comparativa. Y nos quedaría pendiente, si es posible, que continuemos en la, en la siguiente convocatoria con el, el documento de registro de incidencias en el momento del comedor Bueno, ya os voy a, contar, pues voy a comentar un poquito el objetivo 1, ¿vale? el documento de, de normas de comedor. Eh, ¿Por qué de su elaboración? No? ¿Por qué surgió eh, plantearnos hacer este documento? Como ya hemos comentado anteriormente, este objetivo pues surgió de la necesidad de unificar criterios, ya que cada entidad teníamos un documento con características diferentes y creíamos que sería útil hacer uno que, que pudiera utilizarse en cualquier entidad. De tal forma se intentó consensuar, ¿no? en base a criterios de seguridad y eficacia, diferentes normas que podrían ser de aplicación eh, general. Tenemos que decir que el bueno, proceso pues, eh, no fue fácil, porque cada una de nosotras trabajamos en entidades con recorridos diferentes y lo que para algunas de nosotras eh, podría ser de fácil aplicación, que otras compañeras bueno, no lo veían viable en sus entidades. Bueno, os hemos puesto aquí un poquito lo que sea el documento, si ya lo comparten las, las compañeras, pues lo podéis ver más, más despacio, pero... Lo que queremos comentaros es, eh, pues eso, que como, como decíamos, tras el análisis de los diferentes documentos y procedimientos empleados en, las difer en los diferentes centros, la consiguiente discusión sobre qué normas deberían o no aparecer, eh, el resultado ha sido un documento no más, eh, podríamos decir, sintético, consensuado y de carácter práctico que pueda servir de guía y de uso en, en los diferentes servicios de comedor. Las diferentes normas que aparecen eh, se, correla, se correlacionarán luego con el decálogo de pautas, porque hemos resumido en 10 pautas en el póster, eh, siguiendo más o menos el mismo orden. ¿vale? Al final del documento aparecen algunas normas más que lo concretan, pero que creemos que aún siendo importantes, eh, son menos prioritarias para aparecer en el póster. ¿vale? Y bueno, pues yo creo que ya lo doy paso a mi compañera, que va a seguir explicando el resto de los objetivos. Dejo de compartir pantalla. Y cuando quieras. Voy. Gracias, por cierto, a todos. A ti, Cristina. Vale. Bueno, pues como os ha dicho Cristina, en principio, en el primer objetivo que nos propusimos, que era el de finalizar las normas de comedor, una vez que empezamos a hacerlo, nos dimos cuenta. Eh, o salió la idea o este objetivo que no estaba planteado en un principio de elaborar un póster, ¿no? eh, Con las pautas más generales, al final resultó, hicimos un decálogo eh, con un lenguaje, pues una versión mucho más visual y sencilla con un lenguaje más accesible que, bueno, pues que pudiera estar en cualquier entorno eh, relacionado con el momento de la, de la alimentación, ¿no? La idea era buscar pues algún aspecto más atractivo y funcional. Eh, utilizamos la herramienta gratuita de Canva para, para hacerlo y bueno pues en, en principio intentamos igual pues consensuar y extraer que ahora lo veréis desde el documento en Word, eh, extraer que como frases más sencillas y más accesibles y al final un proceso que bueno, hicimos todo el equipo pero que nos parecía como sencillo al final pues no es tan sencillo uno pues porque tienes que utilizar una herramienta que no todas que a lo mejor conocíamos eh, en la distancia también es un inconveniente porque hacíamos el, el póster y, y bueno pues aparecían fallos pues a lo mejor de, pues, de tipo de letra o de mayúsculas o de los colores entonces, hasta ver el, el resultado final, pues es, ahora lo vais a ver, eh, nos costó un tiempo, ¿no? eh, Desde las federaciones nos han ofrecido la posibilidad de editarlo y divulgarlo y, bueno, pues se va a editar e imprimir para las entidades participantes y entiendo que se subirá a, a crear como recursos y confederación da el ok para, para que todas las entidades eh, lo, puedan, lo puedan utilizar si lo consideran necesario. Entonces el documento final sería este, como veis son 10 eh, normas que a nosotras eran las que más nos parecían como más importantes en frases sencillas, pues conoce las pautas de la persona a la que vas a facilitar la alimentación, asegúrate de que la postura sea la adecuada, bueno pues favorece autonomía, respeta los tiempos, facilita la comunicación, eh, bueno era poner de manera accesible, muy visual y bonita eh, pues un documento que habíamos elaborado y que nos parecía interesante, por lo que os comentaba Cristina, porque cada entidad teníamos un recorrido y cada entidad tenía un, eh, diferentes protocolos. no Y este nos parecía como un protocolo aplicable que podría ser aplicable a cualquier, a cualquier entidad. Eh, realmente, como veis, estos son extractos del documento, del extracto en Word, pues íbamos sacando diferentes, diferentes pautas, diferentes normas hasta completar las... Hasta completar las 10 que, que hicimos. Luego el objetivo 3 o realmente el 2 que hicimos será un poco eh, hacer una recogida de datos de las entidades, de, tanto de la escala motor y la escala de, funcional de valoración de la alimentación, la edad porque en principio los estudios que habíamos leído pues nos decían eso, ¿no? que los trastornos de la alimentación y deglución de son frecuentes en PC hasta en un 80%, que a mayor compromiso motor hay un mayor compromiso deglutorio y mucho más complejo que realmente hay una relación entre el grado de afectación motor y la presencia de aspiración silentes, sobre todo en gros motor 4 y 5, y que la disfagerofaringia tiene que ser sospechada e investigada en niños con PC con niveles 3, 4 y 5. Entonces, bueno, nosotras nos queríamos plantear si realmente nuestras entidades esto era así o no era así, o qué información podíamos tener, o cómo nos podía ayudar a la hora de plantear valoraciones a, o derivaciones a las familias o a otras entidades. Y al final, bueno, pues confederación o todas las entidades a espacio, pues representamos a, a la población con parálisis oral y tener eh, re, toda, todos estos datos recogidos, pues nos parecía, nos parecía bastante, bastante interesante. Entonces, bueno, pues en principio para poder hacerlo tuvimos que eh, elaborar un documento en Excel con todas las escalas que quedan recogidos todos los niveles, como... Os he comentado, era la escala de la grosmotor y la edad, que tienen cinco niveles, siendo el nivel 1 el de menor gravedad y el nivel 5 el de mayor, que yo creo que todas, todas y todos lo, las conocéis. Y se elaboraron unos documentos donde se podían eh, recoger todos los datos de las, de las, de las entidades. ¿no? Entonces, bueno, pues cada entidad recogió tanto... Eh, por edad eh, y, y los niveles donde, donde estaban. Eso pues, nos, llevó, nos llevó un tiempo y bueno pues estamos en la fase del, en la fase del análisis o de la mejora también de, de mejorar el documento este para ver si nos puede aportar muchísima más, eh, muchísima más información. ¿no? El análisis preliminar que que hicimos y que nos queda por analizar y ver todavía y sacar mucho más datos, pues se han recogido un n de 166 personas con PC o patologías sensoriomotoras afines y bueno, nos dicen aproximadamente que el 51% de esas personas están en un motor 5 y un 24 en un nivel 4 y en la escala edax por ejemplo, eh, eh, un 16% en un, nivel, en un nivel 5. Bueno, todavía nos quedaría por analizar muchas cosas, eh, por edades, por sexos si realmente existe una, una correlación eh, que sea significativa entre el agrosmotor y, la, y, y la escala funcional de la alimentación, aunque parece que sí. A lo mejor teníamos que aclarar un poquito más eh, o haber hecho más hincapié que no nos ha dado tiempo en aclarar eh, los diferentes niveles o cómo englobar a los, eh, a los alumnos y usuarios, porque aunque parecen escalas eh, sencillas de aplicar, bueno, pues puede haber diferentes criterios entre nosotras y a lo mejor los teníamos que haber marcado más. Pero bueno, la idea es ir estudiando en este, el próximo curso, si continúa el grupo de talento y continuamos las mismas personas, pues seguir sacando datos que nos puedan servir principalmente para, nuestra, para la evaluación de nuestro trabajo. Y luego el último objetivo que nos propusimos fue hacer un registro de, un registro de incidencias del momento de la alimentación, bueno, pues porque también eh, cada una de nosotras teníamos diferentes documentos de en el, que usamos en el, momento de, en el momento de la alimentación o no tenemos un protocolo establecido, sino que bueno, eh, vamos tomando las anotaciones que creamos oportunas, bueno, pues hacer un documento único que nos sirviera también a todas para hacer ese, ese registro ¿no? del, del contexto del comedor. Eh, en las conclusiones que hemos sacado respecto al proyecto y, bueno, pues a esta convocatoria, pues que encontramos positivo, pues el trabajo en equipo, por supuesto, para trabajar con profesionales de diferentes entidades y con diferentes perfiles, perdón, con diferentes perfiles de usuarios, pero dentro de, de las entidades, la posibilidad de ampliar conocimientos en el área de la deglución y alimentación, en la formación específica que se ha hecho, pero incluso entre nosotras que compartimos también eh, muchísima información, y sobre todo la oportunidad de compartir experiencias, modelos y, y técnicas de intervención, eh, y sobre todo que a veces nos consultamos o dudas, o nos pedimos consejo entre nosotras en algo en algún caso en concreto que tenemos, ¿no? Con lo cual no es solo las reuniones de talento, sino que tenemos esa red de apoyo entre nosotras, eh, bueno, pues a la hora de dudas de la evaluación o intervención, ¿vale? Con aspectos negativos que podemos eh, sacar, que también los hay, bueno, pues la falta de objetivos, o sea, la falta de tiempo para desarrollar los objetivos adecuadamente, al final, bueno, yo creo que es, esto es, eh, eh, que nos falta a todas las entidades o a todas las profesionales, que la falta de la falta de tiempo con lo cual pues tienes que invertir mucho tiempo personal eh, luego las diferentes realidades que hay o las diferentes las realidades de intervención de organización de gestión de las diferentes entidades que en ocasiones pues llevan a, o dificult, dificultan llegar a un consenso en la toma de en la toma de decisiones ¿no? y sobre todo lo de las reuniones exclusivamente online o a distancia o sea es cierto que la vía telemática nos permite Ahorrar tiempo y se puede aumentar su frecuencia, pero se pierde el tú a tú, el con, bueno, conocer otras entidades, otros, otros, otros centros, y, y también yo creo que se ahorraría tiempo, ¿no? A veces eh, cuando subes tantos documentos a CREA, OneDrive, eh, bueno, pues eh, el, el, ese tiempo compartido, si a lo mejor se hace la actividad de manera presidencial, pues se podría, se podría, se podría ganar. Y por nuestra parte, en principio, pues nada más. Muy bien, compañeras, pues gracias por vuestra intervención. La verdad es que eh, esta última diapositiva, Marga, resume un poco, yo creo, lo que bueno pues es común a todos los grupos, como, como bien decías. Por eso al principio yo me, me insistía en el tema de agradeceros ese tiempo extra que le dedicáis, porque sé que es así. Y, y bueno, pues se eh, también quería comentar cosas que se están eh, eh, comentando en el, en el chat en cuanto al tema de los recursos y si podemos compartir eh, pues todas estas cosas ¿no? que estáis exponiendo. Eh, por un lado, eh, vamos a intentar eh, las presentaciones. Sí que ya se lo he comentado a las personas que, que están eh, exponiendo en el día de hoy. Que si es viable y no tenéis ningún inconveniente el poderlas eh, compartir con las personas que están inscritas en, la, en el seminario de hoy, eh, la medida de lo posible lo, crearemos un enlace que se os va a pasar, ¿vale? Para que tengáis esa... Um, esa información y luego eh, como comentaba Isabel que he visto que lo, que lo ponías en el chat Isabel de Extremadura, la idea es que los recursos que estén ya cerrados, pues esta píldora que comentabais antes eh, de alimentación y bueno, pues eh, este póster que también habéis hecho en Extremadura, toda esta, todos estos recursos los vamos a subir a CREA, o sea, vas, van a estar ahí disponibles y en el momento que se suban, todas las personas que estéis registradas en CREA os llegará una aviso de que ya están subidas, ¿vale? De todas formas, si todavía no, no estáis registrados, podéis contactar conmigo, si tenéis algún problema de acceso, pues lo mismo, estoy a vuestra disposición, ¿vale? Que, que la idea es que todos estos recursos estén al alcance de todos vosotros y vosotras, ¿vale? No, por eso no, no os preocupéis. Vale, luego otra cosa que eh, eh, lo, ha, lo ha puesto Esther también en el chat, eh, eh, queremos pasaros una breve encuesta, pues como en todas las jornadas, ¿no? Para que la valoréis a la finalización de la, de la jornada, que para nosotros es súper importante vuestras valoraciones, entonces cuando tengáis un huequito, si podéis eh, pinchar en el enlace, no, no, os, no creo que os lleve mucho rato, eh, os agradecemos que, que la podáis cumplimentar, ¿vale? y no quito, no quito más tiempo, eh, pasaríamos ahora al grupo de, de Andalucía, que, que está Lola Martín, que es monitora en, en Aspaceu, en Huelva, y Lola, sí que me comentabas que querías que compartiera pantalla yo, ¿verdad? Del, sí, si sí puedes, ser, sí, por favor, sí, sí, ¿me escuchan? No te, sí, sí, sí, no te un segundo y comparto. Bueno, pues nosotros aquí desde Andalucía nos formamos el grupo Susana de Sevilla, Yolanda de Jaén, Natalia de Aspace San Fernando e Isa y yo de aquí de, de Huelva. Lo que hemos hecho durante estos días pues ha sido una guía de... hemos terminado de perfilar un poco la guía de hidratación que, que ya llevábamos desde el año pasado empezando y la hemos llevado a Maquetar y demás. Hemos hecho un total de unas siete reuniones porque por motivos laborales entre unos y otros pues, nos ha sido un poquito difícil, igual que a todo el mundo, ¿no? Eh, la, las, hechas, las reuniones han sido siempre virtuales y siempre pues igual que todos, con problemas de horarios y demás. Entonces ya por fin tenemos nuestra guía maquetada y hoy os la podemos presentar. ¿Estoy <ríe> sí, no pasando, Lola, sí, las páginas? Sí, sí. sí. sí. Bueno, este, este es el índice, es, trata de unos cinco puntos, ¿vale? La vamos ahí viendo un pelín, no me voy a extender mucho. Eh, en, en, la, en la introducción hablamos un poco de las necesidades ¿no? que nos hemos encontrado con las personas con, con problemas eh, con parálisis cerebral y afines, porque normalmente todos los recursos que se encuentran normalmente son para personas mayores y no se tienen en cuenta las diferentes patologías que este colectivo presenta, como por ejemplo algunas disfagias o una, pluridis, una pluridiscapacidad, eh, nos, nos cuesta muchas veces encontrar los recursos que, que necesitamos, entonces por eso ha sido esta, eh, hemos visto necesario ¿no? y que también vemos muy importante el tema de la hidratación porque es fundamental para la vida en el punto número, en el punto número dos eh, hablamos de eso, sobre la, la importancia de la hidratación en lo que es el balance hídrico o cómo se debe de mantener eh, cuáles son las funciones vitales en, de, del agua en el organismo, por qué es necesario ese mantenerla, los beneficios que conlleva una buena hidratación y algunas recomendaciones para una eficiente hidratación. Eh, habla siempre orientado al grupo con el, que nosotros, con el que nosotros trabajamos y con el que nosotros hemos encontrado la, la necesidad. Después, en el grupo 3, hablamos un poco sobre la deshidratación: qué niveles hay. Eh, que está leve, moderada y grave ¿vale? Eh, un segundo exacto eh, algunas pautas sobre cómo cómo cómo, cómo, cómo identificarla cómo detectar, detectar la, la, una deshidratación con unas consecuencias que podemos ver porque claro, muchas veces nuestro colectivo pues, no te puede expresar que tiene sed o que tiene cualquier necesidad entonces, pues, ¿en qué señales nos tenemos, que, nos tenemos que, que fijar? Y un punto cuatro, sobre algunas buenas prácticas, eh, como, como recomendaciones, consejos, eh, a la, sobre las necesidades de, de saber, tanto en la comida, un segundito, se me va la cobertura, tanto en la comida, durante la comida como, como fuera de ella. También hemos incorporado una, unas tablas, unas guías, en las que podemos usar como referencia. Nosotros hemos puesto un ejemplo que, que está bastante bien. Y algunos recursos en los que, que se puede utilizar, como son vasos, como son eh, cañitas, como son... Eh, las texturas que se puede que se deben de utilizar durante, para una persona con disfagia, etcétera etcétera. Y, y pues, en bebé ahí tenemos los vasos que hemos aportado a algunos, los que nosotros utilizamos, porque claro, eh, cuando tú tienes una persona con esta patología y te pones a buscar recursos y te pones lo que te viene normalmente, como hemos comentado, para personas mayores o para niños, pero nunca para personas que tienen, tienen otros problemas. Entonces queremos eso, que sea esta guía, una, una guía para tanto para la familia como para los profesionales, etcétera, Y un poco de dónde hemos sacado toda la información que hemos, que hemos tenido. Y poco más. Yo no, no voy a extender mucho. Aquí estamos todas las compañeras que hemos, que, hemos estado, que hemos estado trabajando. Empezamos muchas más, pero por motivos de pandemia, por motivos de horarios y demás, pues nos hemos ido quedando unas cuantas. Que estas son por pues, las que iniciaron y ya pues, nos vamos, hemos terminado unas cuantas compañeras. También tenemos pendiente algunos temas de formación que lo tenemos todavía pendiente de, de comentar y de, y, de, y, de, y de ubicar y yo creo que poco más por nosotros. Espero que os guste la guía, ya estará ya dentro de nada disponible cuando ya se termine el tema de la maquetación y demás y, y supongo que la podréis, la podréis ver también en el grupo en la plataforma CREA. Y poquito más, os puedo, puedo decir. No sé bueno, si mis compañeras poquito, por ahí tienen algo. Poquito más, Lola, menuda mía. O sea, es que no me, querido, trabajar, no, me he querido, ¿eh? no me he querido extender mucho, pero sí, la verdad que llevamos bastante, bastante tiempo trabajando en ella y, y bueno, nos parecía eso, nos parecía bastante importante el tema de que de que no pudiéramos hidratarnos y porque muchas veces igual que cuando viene alguien de práctica ¿no? también que le dice pues hay que darle de bebé y las condiciones pues también un poco también para ayudarle a la familia porque muchas veces nos encontramos que supongo que al resto también le pasará que llegan aquí o ¿no? llegan al centro y, y y les ha costado a lo mejor y te dicen pues en casa no le damos de bebé pues un poquito para ayudarle y facilitarle la labor pues mi enhorabuena, Lola, y al resto de, de compañeras que creo que estáis también por ahí conectadas. Eh, sí que, bueno, quería dedicar ahora un, un espacio breve. No sé si tenéis preguntas que trasladar a los grupos, dudas sobre el trabajo que han desarrollado. Si queréis, abrimos ahí un pequeño turno de preguntas. No sé si... Los habéis dejado a todos y todas noqueados con, tanto, con el trabajazo que habéis, que habéis hecho. Bueno, si no hay preguntas, eh, a ver, eh, yo se supone que íbamos eh, pa a pasar ahora a la intervención de mi compañera Ángeles. Eh, lamentablemente hoy no va a poder estar porque en el día de hoy, esta mañana me ha escrito y bueno pues está, está bastante pachucha, no, no va a poder conectarse, entonces como sé que es una, bueno, era un, una de las ponencias también, aparte de todo el trabajo que, que han desarrollado las compañeras, pues bueno, queríamos que estuviera ella porque también queríamos aportar a esta jornada la perspectiva legal ¿no? y las dificultades que muchas veces nos encontramos en materia de alimentación y, y cuestiones legales ¿no? que, que tenéis que afrontar a en las entidades. Sé que es un, un tema además muy recurrente que. Eh, bueno, pues eh, Siempre está presente un poco en las entidades, el compromiso que tenemos, porque es que era imposible que estuviera hoy aquí ella conectada, es que la, su exposición que iba a ser de unos 20 minutos, eh, eh, Ángeles se compromete a grabarla, vale. Eh, el, el material que ella tenía preparado para exponer lo, lo vamos a compartir con, con vosotros y vosotras. Y, y, y bueno, sí que de verdad pediros disculpas porque sé que igual era una ponencia que teníais, eh, estoy leyendo que, que, que hay, hay dudas a nivel legal, lo sé, y, y de verdad que me sabe muy mal el, no, el que no pueda estar, pero es que a ver, la, eh, es que está mal, o sea, se encuentra muy mal y era inviable que pudiera estar, entonces la, nos proponemos y os proponemos que, que os pasemos ese vídeo ¿vale? con su exposición y aparte porque ya no es solo el vídeo que, que bueno, a nivel formativo os puede, os puede instruir es que eh, dudas específicas que tengáis que, que le fuerais eh, a trasladar ¿vale? eh, a mi correo electrónico que yo creo que lo tenéis todos y todas y si no ahora lo, lo pongo yo en el chat eh, me las trasladéis, ¿vale? Para yo pasárselas a Ángeles y ella las pueda responder, ¿vale? Es lo máximo que podemos hacer dentro de las circunstancias que, que tenemos, ¿vale? Os pasaremos, como os digo, ese vídeo eh, formativo, ¿vale? Con, con su exposición, el material que ella tenía preparado también para, para exponer y... Y bueno, las preguntas que nos queríais trasladar, vamos en este caso a Ángeles, que me las, me las paséis a mí, ¿vale? A mi correo electrónico y yo se las hago llegar a Ángeles con el compromiso de poder dar respuesta a todas ellas, ¿vale? Así que poco más os puedo, os puedo aportar en este tema. No sé si, insisto, tenéis alguna duda que queráis preguntar a los grupos. Yo sí que... Vamos, me reitero en daros la enhorabuena en el trabajo que habéis desarrollado, en animaros también a los profesionales que no estáis todavía en Talento a espacio, que como veis, pues bueno, había una cosa que no sé qué compañera lo decía, que, que al final este proyecto lo que nos facilita es crear redes de, también de, pues de conocimiento ¿no? entre profesionales de, de otras entidades que a lo mejor eh, si no hubiera una estructura un poco liderada desde las federaciones y, las, y la confederación, a lo mejor no era viable ¿no? el poder contactar pues, con compañeros de Galicia, si tú estás en Cantabria o estás en otras zonas de, del territorio, pues bueno, son redes de conocimiento, espacios para compartir buenas prácticas y que cada vez vamos sumándonos más y como veis bueno, los recursos que estamos eh, desarrollando eh, pues bueno, tienen una calidad y un trabajo detrás muy grande. Por supuesto la idea es compartirlos, eh, os, os reitero que la idea es todos estos recursos subirlos a CREA y además informaros de que están subidos a la medida que podáis Si no estáis eh, registrados en CREA lo hagáis para poder acceder a toda, a toda esta información porque creo que es, es muy valiosa y, y os puede servir a, a todos y todas. Así que sin más, no sé si queréis comentar alguna cosa, alguna duda, alguna cuestión. Pues nada más, recordaros si podéis dedicarle cinco minutos al cuestionario de evaluación del seminario de hoy, daros las gracias por estar conectados y, y nada, que paséis un feliz día. Muchas gracias Igualmente, a todos y gracias. todas. Gracias. Yes.